Hace unos días, nosotros tocamos el tema aquí, específicamente también ayer, pero hace unos días eh, dijimos que el PLD está a la defensiva, está pues con sus cañones eh, enfilados en contra del gobierno del presidente de la República, Luis Abinader, que es algo que políticamente hablando... Es obvio, ¿verdad? Es, es normal, porque en política eso se da, aunque no se puede traspasar la barrera de la imprudencia en cuanto a usted, porque es de otro partido, empezar a decir que todo esté mal. Si todo en realidad no está mal o no está tan mal, porque hay cosas positivas. Por ejemplo, nosotros dijimos ahorita al inicio de, esta, de este programa que en cuanto al manejo del COVID, el gobierno lo ha hecho muy bien, muy bien. Que han habido, pero eso es parte del proceso. Que por allí sale uno que no sintoniza, bueno, pues eso, eso es verdad. Pero el resultado final, que es lo que nosotros debemos evaluar, es que el gobierno en materia del combate de esta pandemia, pues ha superado eh, con buenas notas, eh, el desafío y eso hay que resaltarlo pero Charlie Mariotti no reconoce nada de hecho el secretario general del PLD dice que este gobierno es indolente que no funcionan sus funcionarios que están ávidos de poder que, que el gobierno, o mejor dicho, los funcionarios de, del gobierno nada más están pensando en ellos, no piensan en el pueblo, atacando. Esa es, ese es su papel, ¿verdad? Como partido de oposición, pero hay cosas que ellos han dicho que, como dijimos ahorita, sobrepasan el límite de la racionalidad. Usted no puede, porque es de un partido contrario, ser irracional. Hay que darle su, debida, eh, eh, ¿verdad? su debido trato a las cosas. Pero el PLD está en una guerra frontal porque ellos dicen que, Danilo dijo el lunes, que el 24 vuelven al gobierno. El 24 en tres años. Y el mismo Charlie Mariotti dijo que al PRM solamente le quedan tres navidades en el poder. Eh, prácticamente es una especie de amenaza, porque ustedes saben lo que se ha dado en materia de corrupción. Los exfuncionarios del pasado gobierno que están eh, cumpl eh, no cumpliendo todavía una condena definitiva, pero en prisión con sus medidas de coerción, y cada día cayendo más. Por ahí suenan otra hermana del expresidente Danilo Medina también, supuestamente que el PEPCA la va pues, a interrogar o no sé, a llamar a capítulo. Entonces el PLD está jugando su papel. Su papel de, de partido de oposición, ¿eh? Y el PLD tiene su arraigo en el país, eso no se puede tampoco soslayar, ¿verdad? Es un partido que duró 20 años en el poder y que salió del poder porque se dividió. Todos vi, vimos esa situación donde el expresidente Leónel Fernández dijo que, que venga aquí el señor director, por favor, que le hicieron trampa. ¿Se recuerdan en la convención interna en el 2019? Creo que fue en octubre. Entonces, un partido dividido no gana. Entonces vino la pandemia, empeoró la situación y con una estrategia electoral muy definida y diferentes sectores de la población apoyando al PRM, pues ganaron pero el PLD no se duerme, no se duerme. La fuerza del pueblo, que ustedes saben que la fuerza del pueblo viene también del PLD, cuando se dividió el, el expresidente Leónel Fernández formó su partido, que, de, que supuestamente ya él lo tenía bajo sus bajo la manga, porque él entendía, o todos los líderes, o líderes entre comillas, de, de los partidos, siempre hacen un partidito. Lo hizo el ex, eh, el fenecido líder del PRD, el doctor eh, Peña Gómez. Hizo el BIS, que ahora es su hijo, Peña Guava, que está que es un cacique ahí, tiene 200 años ahí como presidente del bis entonces se dice que la fuerza del pueblo ya era un partido que el, el expresidente leonel fernández ya lo tenía pues eh, diseñado y ellos dicen ahora la fuerza del pueblo que ya ellos tienen su padrón donde ese partido según la fuerza del pueblo habría que traer aquí a invitar a este programa a un dirigente de ese partido a ver de dónde sustentan ellos que tienen una membresía de más de 600 mil personas pues si tienen 600 mil miembros en ese partido ya ellos ganaron las elecciones ellos ganaron las elecciones 600 más de 600 mil eso ni ellos se lo creen no así no Usted no puede estar... Estos políticos son tan mentirosos, ¿eh? Que la fuerza del pueblo tiene más de 600 mil miembros, que ya su padrón está... Pero eso es una cosa increíble. Pero 600 mil miembros, creo yo, no tiene el, el, el PRM. ¿Usted sabe lo que un padrón de 600 mil miembros? Dicen ellos que el 49% son mujeres... Y el, y el 41% creo son jóvenes, el restante son ya hombres, ahí está, el 42% son jóvenes, el 49 mujeres y el 42% son jóvenes, ellos dicen que tienen 648,753 mil miembros, señores, ¿y dónde buscan esa gente, tanta gente para, para ponerlo ahí en un listado?, y dicen ellos que tiene su firma y que todo está en orden su teléfono, cédula, todo, dirección yo creo que hay que invitar una, un miembro de, de, de la fuerza del pueblo para que para que venga, ¿verdad? a su orden, vamos a coger esta llamada a su orden hermano sí a su orden sí, eso, eso, eso podría ser o no ser, pero te digo algo el único partido que tiene estructura y tiene locales en todos los municipios y provincias del país se llama la Fuerza del Pueblo. Pero yo aquí en Macorís no he visto locales de la Fuerza del Pueblo. ¿Dónde está el local de la Fuerza del Pueblo? ¿Quién es el presidente de la Fuerza del Pueblo? En, en, en, en todos los municipios y en todos los distritos municipales aquí hay... ¿Quién en es el a presidente a des... nivel de, de San Francisco, a nivel del en, municipio? Emanuel en, en, en es el presidente de la Fuerza del Pueblo. Manuel, Trinidad. Sí. Ah, pero es que mi amigo Emanuel Trinidad. Vamos a tener que invitarlo a Emanuel Trinidad aquí para que nos explique. ¿De dónde sacaron sí, sí, tanta gente? Invítatelo. Inclusive aquí se han juramentado más de 10 estructuras que tienen más de 200 miembros cada uno. Aquí van 18 mil y pico de miembros ya inscritos. Aquí en San no ah, no, pues mal. yo voy a tener que traer a Emanuel Trinidad porque en realidad eso me parece... Porque ni el PRM tiene tanta gente. Llámalo para que te dé datos, para que te dé datos reales. Bueno, pues yo voy, a, yo voy a, gracias por tu participación, hermano. Yo voy a llamar a, a, a Emanuel Trinidad, que me acaban de informar que es el presidente municipal de la Fuerza del Pueblo. Yo lo voy a llamar para invitarlo al programa y que nos explique, o mejor dicho, nos informe, ¿verdad? Con todo el respeto, es mi amigo, Emanuel Trinidad Puello, mi amigo, ¿eh? Eh, para que nos hable y les hable a ustedes de dónde salieron tantas personas, 678 mil personas, 648 mil personas, en un padrón, ¿eh? Pero ni el PRM que está en el gobierno, ni el PLD creo yo que tiene tanta gente así, en un padrón. Pero es una cosa insólita. ¿Cómo hicieron eso tan rápido? Es una humilde pregunta que hago, ¿eh? Vamos a ver cuándo podemos invitar a nuestro amigo Manuel Trinidad para que venga y nos trate ese tema, porque ellos deben de tener mayor información de eso.